sol, fresco, viento, lloviendo, nevando, primavera, verano, otoño, invierno, tiempo, hace sol, hace viento, es el otoño, es la primavera. <risa> Fresco. <risa> Otoño. <risa> Verano lloviendo, viento, nevando, tiempo, sol, primavera, invierno, Invierno. Fresco. Viento. Sol. Verano. Otoño. Tiempo. Lloviendo. Nevando. Primavera, lloviendo, primavera, sol, viento, tiempo, nevando, verano fresco, otoño, invierno, tiempo, otoño, verano, sol, viento, invierno, Tiempo Nevando Primavera Fresco Lloviendo Viento Primavera Invierno Tiempo Fresco Nevando. Verano. Otoño. Sol. Lloviendo. Invierno. Verano. Otoño. Primavera lloviendo, sol, nevando, tiempo, fresco, viento.